Estuvimos hablando sobre qué pasaba en Chile, los temas que podrían pasar. ¿Cómo logramos procesar todo esto? Para hacerlo en pocas palabras, de los que he escuchado y lo que tengo en mi mente, es barricadas. Eh... ¿Saqueos a supermercados? Hoy en día logro percibir que hay muchos problemas sociales, desigualdad social, problemas que, que eran del pasado pero volvieron a resurgir. Lo que sientes, lo que piensan, es... Me sentí bien. ¿Por qué? Eh, porque por fin pude soltar algo de lo que sentía. ¿Cómo me sentí? Yo me sentí libre. Libre de expresar mi opinión, ser escuchado. Libre de expresarme tal y como soy y no andar gastando con terceros hablando por mí. Me sentí bien, o sea, normal. Porque después de todo, es normal que alguien tenga distintas opiniones y gustos hacia ti.